¿Tiene Una palabra, senadora Vila. Muchas gracias, presidente. Nuestras enmiendas van relacionadas con la idea de que la defensa de la soberanía de Gibraltar no puede ser, no, no puede con, convertir Gibraltar en el campo de Gibraltar en sí mismo. Eso sería un retroceso. La estrategia de proferir bravuconadas y gritos envueltos en una bandera en frente de la roca no es para nada novedosa ni inédita en la derecha española. Eso no da ningún fruto de por sí, no produce nada para Gibraltar. De hecho, el patriotismo en torno a la cuestión de Gibraltar no se mide gritando, eh, como decía antes el senador que me ha precedido, Gibraltar español. Todo, todos lo tenemos grabado en la memoria, pero es que a mí lo que se me ocurría es la escena en la película de, de, de, de Todo el mundo es mejor. No sé si se acuerdan, ¿no? El Gibraltar, español, Gibraltar, español. Y así repitiéndolo hasta la saciedad. No, eso no es lo mejor para Gibraltar. Nos, eh, nos produce más risa que, que otra cosa, de, de hecho, el, el, el, el, lo de agitar la bandera sin nada más, sin ofrecer nada más a Gibraltar. El patriotismo se mide mirando lo que han hecho los gobiernos de España en el campo de Gibraltar, se mide mirando las condiciones de vida de la población española, que vive en la comarca con más paro de Europa ciudades donde hay un 70% de paro juvenil, un tejido social desestructurado, una carencia de infraestructuras brutal, un sector de economía sumergida inaceptable para estándares, además de, para estándares de una potencia como España. Con el auge del narcotráfico, el Estado ha perdido, además, el, incluso el monopolio de la violencia en la zona. Es un fracaso del Estado y un abandono de su propia población y siguen instrumentalizando y utilizando para fines políticos un supuesto patriotismo cuyo reverso es ese. Todo eso es lo que hemos recogido nosotros en nuestras enmiendas, un plan integral de regeneración socioeconómica sostenible para el campo de Gibraltar, la constitución de la agrupación europea de cooperación transfronteriza entre Andalucía y Gibraltar la coordinación de un plan específico para los colectivos con mayores necesidades, evaluaciones de impacto de género y cumplimiento de derechos humanos en las actuales políticas, coordinación de los planes de reindustrialización para sustituir las industrias contaminantes progresivamente en industria sostenible, incentivando planes también de formación para jóvenes, Medidas entre el Ministerio de Fomento, de Transición Ecológica y el Gobierno del Reino Unido para impedir los vertidos y la contaminación de hidrocarburos por el trasvase de combustible, el fondeo de buques y la navegación prebunkering, protegiendo la zona, evidentemente, y sus riquezas biológicas, la, de, la defensa de las trabajadoras, el desarrollo del sistema de transporte público fronterizo, facilitar los controles de documentación tras el Brexit, porque ahí puede haber ciertas dificultades de bloqueo también y el tránsito de los, eh, de los trabajadores, combatir evidentemente el narcotráfico con sistemas policiales y judiciales, incluido el, el dispositivo SIBE. ¿Y qué han hecho ustedes delante de todo esto, delante de todas estas propuestas? Absolutamente nada. Fíjense, con tanto patriotismo en la cuestión de Gibraltar, han conseguido que el campo de Gibraltar tenga una relación de dependencia económica estructural respecto al Peñón que hace que 13.000 personas todos los días tengan que ir a trabajar allí y se vean discriminadas en sus derechos y hoy en día además están a merced de cómo van las negociaciones, como si fueran una especie de ficha de intercambio. Eso es exactamente lo contrario del patriotismo. El plan con medidas para luchar contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales parecía una buena noticia, pero al estudiarlo a fondo parece que la mayoría de las inversiones anunciadas ya estaban comprometidas y que el plan no aborda las raíces de los problemas sociales de la comarca. Por otro lado, no les vimos reaccionar de la misma manera cuando la Comisión Europea se permitió, se permitió cuestionar nuestra capacidad soberana para subir el salario mínimo, revalorizar las pensiones o hacer una reforma fiscal. El Gobierno debería haber utilizado esta misma firmeza para defender el proyecto de presupuestos, tras la inaceptable respuesta de Bruselas. Exigimos al Gobierno que defienda nuestro estado del bienestar y nuestra soberanía para decidir sobre nuestras cuentas y para proteger nuestros derechos. El patriotismo no consiste en ondear banderas gigantescas, sino en defender los derechos de la gente. Eso hacemos y eso le exigimos al Gobierno. Gracias, senadora.